14 demandantes presentaron una querella judicial contra la gobernadora Kathy Hutchels de Nueva York y los legisladores demócratas pocas horas después de que aprobasen en Albany un rediseño del mapa electoral de la ciudad de Nueva York llamado a favorecer la presencia de su partido en el Capitolio Nacional. Los demandantes alegan que las nuevas líneas aprobadas por la asamblea estatal son inconstitucionales porque violan una ley estatal de 2014 que establece el proceso para volver a trazar las líneas distritales y además que fueron manipuladas para favorecer a los titulares demócratas. Aunque a nivel nacional los demócratas habían acusado a los republicanos de suprimir el voto de las minorías, han hecho lo propio en la ciudad de Nueva York, donde son mayoría contundente en proporción 7 a 1 en cuanto a electores registrados. Al momento, Nueva York tiene 27 representantes, 19 demócratas y 8 republicanos en el Capitolio, pero perderá un curul debido a la disminución de la población que venía descendiendo antes de la pandemia y se aceleró desde entonces. La Asamblea Estatal y el Senado aprobaron el nuevo mapa de 26 distritos electorales de Nueva York que podría suponer para los demócratas la obtención de tres congresistas más en las próximas elecciones legislativas de noviembre, en detrimento de los republicanos. Otro cambio que trae el nuevo trazado es que la ciudad de Nueva York obtendrá dos nuevos escaños en el Senado Estatal en el 2023. En el 2014, el pueblo de Nueva York consagró en la Constitución de Nueva York un proceso exclusivo para promulgar distritos electorales de reemplazo, al mismo tiempo que prohibía la manipulación de los territorios de partidos y titulares, escribieron los abogados Ben J. Moskowitz, George H. Winner y Misha Seitlin en la demanda presentada en la Corte Suprema del Condado Steuben. La petición se presenta contra la gobernadora Hochul, el vicegobernador Brian Benjamin, la líder de la mayoría del Senado Estatal Andrea Stewart Cousins, el presidente de la Asamblea Carl Hesley, la Junta Electoral del Estado de Nueva York y New York State Legislative Tax Force on Democrats. Ninguno de ellos emitió comentarios de acuerdo a la reseña que sobre el particular hace el New York Post. Hochul firmó los proyectos de ley que establecerán los nuevos límites para los nuevos distritos del Congreso, así como del Senado y la Asamblea Estatal de Nueva York en 2023, y se convirtieron en ley alrededor de... Un día después de que fuesen aprobados, la legislatura no tenía autoridad para promulgar el nuevo mapa porque no siguió el proceso exclusivo para promulgar mapas de reemplazo que el pueblo consagró a través de las enmiendas de 2014, lo que significa que el mapa del Congreso es completamente nulo, escribieron los abogados en la demanda. Al parecer... Los abogados también están considerando presentar una demanda federal por separado Que se enfocaría en distritos específicos en caso de que los tribunales estatales nieguen la querella Los mapas que se acaban de promulgar son manipulaciones partidistas inconstitucionales Que intentan amañar las elecciones de Nueva York para la próxima década Desafiando la voluntad de los votantes y con un flagrante desprecio por la constitución de Nueva York «Estos nuevos mapas deben ser derribados», dijeron los abogados en un comunicado. La técnica de rediseño geopolítico es conocida como gerrymandering, término acuñado en 1812, cuando el entonces gobernador de Massachusetts, Elbridge Gurry, dibujó un distrito electoral que se extendía como una salamandra, «salamander» en inglés, para asegurarse un escaño para su partido. La redistribución de las circunscripciones electorales se hace en Estados Unidos cada 10 años Una vez que se den a conocer los resultados del censo electoral Y solo afecta a aquellos estados en los que la población ha crecido o menguado lo suficiente Para ganar o perder representantes en el Congreso Federal La propuesta aprobada en Nueva York había sido presentada el pasado domingo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 Acotó. El New York Post, lo sucedido en Nueva York, es una clase magistral sobre cómo dibujar un gerrymander efectivo, dijo irónicamente al New York Times Michelle Lee, asesor principal del programa de democracia en el Brennan Center for Justice, institución que también ha hecho sonar las alarmas sobre los intentos de los republicanos de redibujar mapas y aprobar otras leyes electorales restrictivas. Al momento, Nueva York tiene 27 representantes, 19 de ellos demócratas y 8 republicanos. Kathy Hochul prestó juramento como la 57 gobernadora de Nueva York, haciendo historia como la primera mujer en ser la directora ejecutiva del Estado. La funcionaria pública de 62 años, fue juramentada por la jueza principal, Janet Di Fiore en una ceremonia privada en el edificio del Capitolio Estatal. Al ser juramentada dijo, es un honor ser juramentado oficialmente como el 57 gobernador de Nueva York. Estoy deseando que llegue la ceremonia de juramentación completa con mi familia y me dirijo a la gente de Nueva York hoy. Hochul, nativa de Buffalo. Sucedió al ex gobernador Andrew Cuomo después de servir bajo su mando como vicegobernador desde el 2015. Cuomo renunció a raíz de numerosas acusaciones de acoso sexual después de más de una década en el control en Albany. A partir de ahí, el estado de Nueva York ha venido en un descenso permanente de problemas tanto políticos como sociales fruto de la violencia que azota en estos tiempos a la gran babel de hierro conocida mundialmente como la gran manzana. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida